la gloria y la honra, nunca me voy a cansar de dársela y repetirla, sonaré redundante pero yo siempre voy a, a glorificar a nuestro Rey, mira que esta semana el Señor nos trae un tema maravilloso que llama cuando Dios dice no, tú dirás, sí, cuando Dios dice no, a veces siento como que no me está escuchando, no, cuando Dios te dice no es porque no es el propósito que tú hagas eso o hagas aquello. Cuando Dios te dice no, te es el título. Dale gracias porque te está protegiendo, te está tiene algo mejor para ti en el nombre poderoso de su hijo Jesucristo. Y es por eso que el Señor hoy nos va a dar tres puntos. Y vamos a comenzar con Isaías capítulo 26 versículo 2. Una vez más, Isaías capítulo 26 versículo 2, que nos habla en cuando Dios nos dice no. Y ese dios y ese dios cuando nos dice no mis hermanos de cristianos en la gloria aquí en la fe que conquista siempre anden la gloria y la honra al señor recuerda visitarnos en nuestras redes sociales facebook youtube también en nuestra página de internet también puedes escucharnos por eh, en nuestra aplicación en, en la tienda de google play y siempre andan en la gloria y la honra y el poder a nuestro señor en el isaías 26 capítulo Perdón, capítulo 26, versículo 2, nos dice, Abrí las puertas para que pueda entrar la nación justa, la que, per, la que permanece. Ese cuando Dios nos dice no, cuando dice, no te conviene eso, no es eso, no es aquello, es porque el Señor está diciendo, tengo algo mejor para ti. Pero muchas veces tú eres muy consist eh, consistente con, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero tal persona, yo quiero esa persona, yo quiero... El Señor dice, no, esa no es la persona correcta, pero tú tanto que le, que le pides, señor, el Señor dirá, bueno, se la doy, pero tenía algo más grande para ella Tú me vas a decir al Señor, ah, me va a hacer eso, pues si eso es lo que tú quieres, el Señor tiene, te ha dado ese libre albedrío, te está diciendo, no, eso no es para ti, eso no te conviene, en el futuro vas a tener problemas, buenos días, en las semanas, es por eso que Isaías es nos dice: Abre las puertas para que pueda entrar la nación justa, la que permanece fiel. Tú eres fiel cuando tú, el Señor te dice no. Tú eres cuando te abre el Señor. Estar esas puertas de bendición, te abre esas puertas de grandes promesas, te abre esas puertas de que el Señor está diciendo: Tengo algo grande para ti y permanece. Se permanece estar con el Señor, siendo fiel en sus mandamientos en que tú estés eh, en esa comunión con el Señor, leyendo la palabra, leyendo la palabra en el nombre poderoso de su Hijo Jesucristo. Y es por eso que el primer punto que el Señor nos da en esta fe que conquista, la puerta que Dios abre nunca contradecerá su palabra. Y el Señor nos lleva a Abreos capítulo 10, versículo 25, que dice, No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca no dejes de congregar no dejes de buscar la presencia del Señor, no dejes de buscar a ese gran a ese Dios vivo y de poder, que te da una gran promesa, cuando Dios está diciendo no es porque realmente Él no, no quiere que tú te pierdas, que tu alma se pierda mira lo que dice en Hebreos 10.25 eh, cuando veis que aquel día se acerca. Ese día, estamos en tiempos postreros, la maldad cada día se ve más tremenda. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, cuida nuestro entrar, nuestro salir. Lo pedimos en el nombre poderoso de su nombre. También 2 Corintios 6, 7, cuando nos dice ese punto, que la puerta de Dios nunca contradecerá su voluntad. Mira lo que nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque... ¿Qué compañero tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? Si ¿Sí es lo que te dice el Señor, no te conviene, no necesitas hacer eso, no, neces no, no pide el desertimiento, la dirección, porque ese trabajo que te está explicando, no, porque tú estás mirando es la platica. Yo sé que se necesita, pero muchas veces el Señor te quiere, quiere mirar. Y si comienzas por lo bajo o por algo simple o algo que el Señor quiere que tú comiences para que tú des testimonio de que te reino a los cielos y Él te va a ascender y Él va a mostrar su gloria a través de ti, por tu forma de hablar, de comportarte, de actuar. Van a haber muchas personas que no van a conocer de Él, pero a través de tuyo lo van a conocer en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que cuando el Señor abre, abre esa puerta nunca se va a contradecir porque lo que tiene... Planeado contigo a través de desempleo, de, de empleo, de, de pronto de esa persona que, que dice conocer de Cristo, pero no conoce de Cristo, va a ser un gran propósito. Esa persona que está, que tú quieres casarte con esa persona y le dé ese Señor. Es ese es el hombre, esa es la mujer, Señor, que tú tienes predestinado para mí. Realmente, fíjese, ora, ayuna, ten esa comunión con el Señor. Tiene por seguro que el Señor te lo va a responder en el nombre poderoso de su nombre de Jesucristo. Segundo punto. La puerta que Dios abre eh, estará acompañada por la confirmación. Mira lo, que, mira lo que el Señor tan hermoso como es. El Señor, el primer punto que nos. La, la puerta que, que abre nunca contraseará su palabra. Y la puerta. La, el segundo punto que la puerta que abre estará acompañada por la confirmación. Esa confirmación que. Siempre le vas a pedir y el Señor te la va a dar, porque el Señor, ¿qué? ¿Qué quiere? Tu bien, quiere lo mejor para ti, para tu esposa, tu esposa, tu familia, tu hogar, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que en Mateo, en el evangelio de Mateo, capítulo 18, 15, 16, mira lo que nos dice. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y reprende, eh, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma a un contiguo, a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Es lo que está queriendo decir aquí es que el Señor, mira que tú le abras a, a, a esas personas que lo conocen de Dios. Y el Señor va a orar en cada una de ellas. Van a decir cosas que no creen en Dios que realmente ese Dios vivo de poder que nosotros creemos, que nos ha bendecido y que se glorifica a través de nosotros, está haciendo lo maravilloso, pero ellos no están no saben que nosotros somos esas, esas personas camufladas del reino, eh, el, como somos esa luz en las tinieblas. En los espíritus se están moviendo muchas cosas y nos estamos ganando esas almas para, para el Señor. Hay momentos para hablar, para de hablar de la palabra de Dios, pero nuestros actos, como siempre lo hemos hablado, va a decir mucho más. Y ese momento que el Señor te ponga para hablar con esa persona, lo vas a hablar con sabiduría, la sabiduría del Señor, no con tu sabiduría humana. Y es por eso si sí, el, el Señor va a poner ese momento de que tú hables con otra persona que conozca de Dios y, va, y vas a ver que el Señor se va a mover sobre, de una manera sobrenatural. Me ha pasado muchas veces y, y la gente ha sido quebrantada. Una vez más, hay momentos para hablar, pero por forma de hablar, a mí, eh, sí, de hablar, de comportarte, eh, de actuar, de vestir, de cómo te comportas, de cómo ese gran embajador va a decir mucho más. Porque ese momento de hablar va a confirmar lo que realmente el Señor quiere hacer con vosotros. Y mira que ya para el tercer punto, mis hermanos de cristianos, en la gloria, el Señor nos trae algo maravilloso, la puerta que Dios abre re, eh, re, eh, requerirá que dependas de Él esa puerta que el Señor siempre va a abrir en tu vida, mi hermano, mi hermana, siempre vamos a depender de Él, que siempre se haga la voluntad de Él, no la voluntad de nosotros, porque cada vez que se haga la voluntad de nosotros, mis hermanos, te digo una cosa, mmm, no va a salir bien, al comienzo puede ser bonito todo, pero al final como que va a haber enfermedad, va a haber cosas que no van a cuadrar, pero cuando el Señor abre una puerta, te lo digo, va a haber prosperidad espiritual ante todo, vendrá lo material. Vendrá esas bendiciones, tantas esas tantas bendiciones que han prometido, no únicamente para ti, sino para vuestras familias. Y vas a ver que, como el Señor, cuando el Señor te dice no, es porque realmente no ha sido la voluntad de Él. Es porque Él está abriendo una puerta maravillosa. Y en esta clase virtual, desde hoy, vas a ver una puerta maravillosa. Una puerta maravillosa que el Señor está abriendo en tu vida, en la parte laboral, familiar, en la parte de que tú dices quiero llegar a lo sobrenatural. Va a abrir esa puerta en el nombre poderoso de su nombre. Y es por eso, una vez más que en el tercer punto el Señor dice, la puerta que Dios abre requerirá que dependas de él. Y en Hebreos capítulo 11 versículo 6 nos dice, y sin fe es imposible agradar a Dios. Tienes que mira lo que nos dice esta versión que nos habla de la Biblia y, y sin fe es imposible complacerlo porque el que, el que viene a Dios debe creer que es él y que es un galorda, galardonador de los que le buscan esta versión me gustó por eso la anoté te lo repito y sin fe es imposible complacerlo porque el que viene a Dios debe creer que él es y que es un galardonador de lo que los de lo que los <coughs> perdón de lo que los buscan y es por eso que el Señor se está diciendo: Ten fe. Él va a hacer lo sobrenatural. Desde ya va a comenzar a hacer algo maravilloso en tu vida, en vuestra vida, en tu esposa, en tu esposo, en tus hijos, en tu familia. Aquellos que dicen, te, te critican, te juzgan, tus compañeros, aquellas personas que dicen que eres un loco, pero loco por Cristo, vas a ver lo que va a hacer el Señor. Lo que va a hacer el Señor, desde, desde esta clase virtual en adelante, vas a ver una transformación, pero tú necesitas depender del Señor. Nunca olvidarte y darte la gloria y la honra. ¿Quién te abrió la puerta? ¿Quién está haciendo lo sobrenatural? ¿Quién, es, ¿Quién eres tú? Tú eres un, únicamente un embajador, un perrito más, que, que el Señor está utilizando un instrumento para que Él muestre su gloria. Y digan, ¿por qué esa persona le va bien? ¿Por qué esa persona es diferente? ¿Por qué? Y tú vas a, a responder, porque tengo un Dios vivo de poder que me respalda, porque tengo un Dios vivo de poder que me dice no, cuando dice no es que no, y cuando me dice un sí, es porque me está abriendo una puerta maravillosa en el nombre poderoso de su nombre. Y ya para ir terminando, tengo otro versículo, Mateo capítulo 6, versículo 33 a 34 que nos dice, Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Siempre, como lo hemos hablado, busca lo espiritual, porque el resto se va, va a ser añadido bajo su voluntad. Recuerda que cuando en el versículo 34 nos dice, así que no afanéis por el día de mañana, eso nos está diciendo el Señor, no te afanas por mañana, no te afanes, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. El Señor se está diciendo. Cuando yo te digo que no, es porque no te conviene. Cuando te abro esa puerta, depende de mí. Búscame, agradeceme y, vas, y lleva el día a día. No te preocupes qué va a pasar el próximo año. No te preocupes lo que está pasando en esa nación. No te preocupes lo que está pasando al, a, al nivel de seguridad en las calles. Porque yo te voy a cuidar. Cuando yo te digo que no vayas por ese callejón, no vayas por esa calle, es porque te estoy diciendo, no te conviene, porque la próxima calle es donde te estoy abriendo una puerta grande y maravillosa y me vas a dar la gloria, la honra y el poder. Bueno, mis hermanos de cristianos en la gloria y la fe que conquista, esta ha sido otra clase virtual, otra misión. Y recuerda que siempre darle la gloria, porque estamos en la gloria, para hablar de Dios, bendiciones y que Dios, desde hoy en adelante, y siempre lo ha hecho, va a abrir puertas más grandes, Créelo, tómelo, recíbelo en la sanidad, en tu trabajo, en tu familia, en todo. Eh, pídeselo con todo su amor y depende en él, en el nombre de Jesús, para su gloria y su honra. Amén. Y una vez más, un abrazo, el amor a Cristo y bendiciones.